empezar a grabar bueno miren la, la finalidad de, de este encuentro es eh, básicamente va a ser volver a, a evaluar reevaluar la situación de, la, de, de institucional desde la perspectiva de la discapacidad por eso la parte como más fuerte de, de este encuentro va a ser el, el intercambio que vamos a, a generar en, en un segundo momento sí que va a estar dedicado a esto en, en primer lugar, lo que queremos es eh, como rehistorizar el, el origen del programa de accesibilidad y contarles al, muy sintéticamente algunas de las principales acciones que se están llevando a cabo. Muy sintéticamente, no vamos a ahondar en eso ahora. Eh, decirles también que el pro, en, en primer lugar que el programa de accesibilidad es institucional, es transversal, lo cual implica a los distintos profesorados e implica también a la formación inicial, permanente, investigación y extensión. Y eh, que el programa de accesibilidad lo que hace es, es nuclear e impulsar acciones vinculadas al tema, lo cual no quiere decir que sean las únicas acciones institucionales, ni mucho menos que se hacen relacionadas a la accesibilidad, ¿sí? Eso eh, que, que esté claro, digamos, hay mucho que, que, que está por fuera, mucho que es previo, hay toda una historia seguramente de trabajo y cuestiones que no conocemos ni siquiera entre pares y que acontecen en orden a la discapacidad y a los derechos, el derecho a la educación superior de las personas con discapacidad, que es lo que nos, lo que nos compete. Ahí presentamos, preparamos un, un breve power como para puntear algunas situaciones. Y ahí, Marita, vamos a ir compartiéndolo. Que si nos permitan organizar simplemente los programas de accesibilidad. Ahí vamos a la siguiente. Ese es el logo, son manos entrelazadas, distintos colores. Bueno, contarles que el programa se inicia formalmente. En el, en el 2019 y que en ese momento se hizo, eh, digamos, a partir o desde una sesión ampliada del Consejo Directivo, fue en esa instancia que se analizó el tema de la situación de discapacidad eh, en, en nivel superior en nuestra institución y fue en esa instancia que decidimos que la organización sea como programa por los términos que antes les, les contaba. Eh, y lo que se trabajó fue una evaluación colectiva de cuáles estaban siendo los principales temas problemáticas, desafíos a nivel institucional, y también los inter el, el interés o la disposición de quienes estaban presentes a participar. De esa manera se organizaron diferentes grupos de trabajo y un grupo que es organizador. En ese momento, en este momento, ese grupo organizador, estamos Mara, Mariela, Natalia, Gómez, Rocío, Guillermo, condó y yo, nos estamos ocupando de la coordinación como general, pero participamos muchas personas en distintos grupos de, de trabajo. Entonces, eh, como la participación es dinámica, es plural y es de múltiples grupos de trabajo, eh, hoy vamos a a volver a, a retomar ese punto de inicio de inicio para actualizarlo para ver hoy cuál es nuestra situación ahí pasamos a la otra maría entonces contarles que, que en ese contexto de inicio en ese momento que fue en el 2019 y previo al 2019 lo, el motor, lo que genera básicamente todas estas movidas es la participación en la vida institucional de estudiantes y podríamos decir también de docentes o de otras personas en situación de discapacidad, que cuando acontece la experiencia concreta en una institución es lo que moviliza la, la, la pregunta y el hacer. Eh, que en ese momento también habíamos empezado, en el 2018, pero se formalizó 2019, un equipo de investigación que lo que intentamos a partir de ahí fue empezar a sistematizar este tema desde el contexto institucional. También que en ese momento, en ese año 2019, había llegó una nota a los institutos de formación docente de la dirección de nivel superior convocándonos a formar comisiones de educación inclusiva. Esa propuesta, nosotros lo que hicimos fue tomar el espíritu de la propuesta, o sea, la, la, la convocatoria, la iniciativa, pero eh, organizamos algo totalmente diferente a lo que implica una comisión. No nos, orgamos, no nos organizamos como comisión porque justamente lo que no queremos que ocurra es que las acciones queden encriptadas en un grupo que se dedique a la discapacidad. No es ese el fin y eso no generaría transformación. En ese mismo año, en julio del 2019, fuimos parte, eh, participando desde el instituto, con aprobación del consejo, del, eh, del consejo directivo, fuimos parte de, eh, del origen de la red Regional de Educación Superior, Discapacidad y Derechos Humanos, que está organizada en el marco de la red Latinoamericana con el mismo nombre participamos con instituciones y organizaciones de río negro neuquén y chubut y en el marco de esta red a hoy seguimos desplegando múltiples acciones y participamos distintas personas de, de, de nuestro instituto todos quienes se sientan convocados digamos por este tema el participar en la red nos da la posibilidad eh, de desplegar acciones que nos, que nos excedan o sea que vaya por fuera de los límites y si se quiero las fronteras de la vida institucional de nuestra propia casa por decirlo no nos da una, una perspectiva más macro eso es súper interesante tal macro que el año pasado a partir de la locura de alguna compañera y de, de muchos que siempre se suman tuvimos esta entrevista con el ministro de educación eh, ahí abrió los ojos grandes la, la iniciadora de la locura sí bueno en el marco de la red regional también se organiza, surge la rednis, que es la red de estudiantes, eh, red de estudiantes con discapacidad de nivel superior de esta misma región patagónica. Dentro de la rednis, quienes participan y quienes la organizaron desde el inicio, está con nosotros hoy Guille eh, Rondo, que ya nos va a ir contando algunas cositas también. Este es el contexto, digamos, en el que se origina el programa. Ahí pasamos a otra, Mari. Entonces, bueno, más o menos en esta situación y en, esta, en este origen, ahí en, en el 2019, organizamos, a partir de lo que vimos como desafíos en ese momento, algunos eh, grupos de trabajo que se fueron dedicando a diferentes temas. Ahora nos vamos a puntear y algunos compañeros, compañeras que fueron referentes de, las, de estas actividades y son referentes de esas actividades nos van a contar sintéticamente de qué se trata. Con esto lo que vamos a intentar es transmitir, contar, poner en escena cuáles son algunas de las actividades que se promueven, que se generan, que se realizan desde el programa de accesibilidad como para pintar el escenario en el cual nos movemos, ¿sí? Entonces, en estos grupos de trabajo, a partir de esa evaluación inicial, eh, un aspecto que preocupaba muchísimo, y que sigue preocupando, es la accesibilidad en términos físicos, ¿no? Que es la primera barrera que hay para el acceso de las personas con discapacidad. Entonces, ¿se acuerdan la falta de rampa, por ejemplo, en el edificio? ni hablar la accesibilidad a los baños, y a, etcétera, etcétera, podríamos avanzar. Bueno, hoy se está construyendo la rampa, y a, este es un claro ejemplo en el cual la rampa no se está construyendo porque desde el programa la hayamos pedido, no es así, pero así como programa estuvimos atentos y en distintas oportunidades, distintas personas fuimos accionando también con comentarios, con pedido, con hacerlo explícito, ¿se entiende? O sea, estuvimos atentos a eso, ¿eh? pero no es, un, o sea, eso quiero que quede como claro, cuando lo traemos como tema es porque nos implicamos, pero no somos los responsables de que haya ocurrido. Eh, con el tema de la accesibilidad académica, acá, Mara, si nos podés contar. Sí, eh, en el 2018 creo que fue, no me acuerdo bien la fecha, eh, adquirimos en como dato la impresora Braille, eh, en esa época estaba Mariana, y bueno, se empezó, nos empezamos a capacitar eh, con la Asociación Civil Tiflonexto de Buenos Aires para hacer la, la configuración y para comenzar a imprimir en braille. Eh, luego surgió la necesidad de empezar a adaptar material para estudiantes de situación de discapacidad y se armó eh, una biblioteca digital con eh, material de estudio eh, por el momento está solamente el profesorado de educación especial, eh, totalmente accesible, está en formato audio y en formato Word o TXT, que es el formato que permite a los lectores de pantalla poder acceder a la información. Y eh, está a futuro poder, eh, que pensamos que este año lo podemos hacer, conformar un grupo de trabajo eh, más amplio eh, para adaptar eh, los profesorados de educación primaria y de educación inicial. La idea es trabajar con los profesores eh, que nos faciliten el material de cada materia y eh, hacerlo accesible a distintos formatos y trabajar también, eh, que hoy en día con las, las cursadas virtuales se utiliza mucho, el tema de los videos y de las presentaciones, hacerla accesible, con subtitulado, eh, texto alternativo en las imágenes, y bueno. Eh, hay unas ciertas pautas que deben tener el material, eh, que bueno, quizás la estuvimos trabajando durante bastante tiempo, y ya se armó un pequeño eh, cuadernillo donde tenemos todas las pautas, y eh, que es, deben tener los materiales. Ese fue... Un, un poco el trabajo que estuvimos haciendo desde la biblioteca. Buenísimo. Gracias, Mara. Y Guille, quizás sería un buen momento para que nos cuentes, desde el programa y desde la RedNIS eh, la, la lucha, ¿no? Creo que se está llevando a cabo respecto a la accesibilidad digital desde la plataforma y el campus virtual. Y lo que quieras contarnos, lo que quieras contarnos. Bien. Hola, buenas tardes. Bien, desde de, dentro del programa y dentro del marco de, de lo que fue la, la red regional se conformó también una red de estudiantes con, con discapacidad del nivel superior. Eh, y bueno, yo junto a otra estudiante de la ciudad de viena somos los referentes y quienes organizamos ese grupo. Y que la idea es ir buscando eh, buscando las experiencias y las dificultades que tenemos todos los estudiantes a la hora de llevar adelante todo lo que son los estudios. Nos iniciamos justamente buscando soluciones a la accesibilidad en lo que es la, los materiales. Y bueno, con el tema de, de la pandemia, eh, se profundizaron esas dificultades y, eh, en lo que tiene que ver la, con la virtualidad, el acceso a las plataformas y a todo lo que es el, el, sistema, el sistema virtual para poder seguir estudiando. En ese sentido, este año lo que hicimos por eh, pedido de muchos estudiantes que tenían esta dificultad de poder acceder a las plataformas es comenzar una, una campaña, unas acciones para solicitar y mejoras y las revisiones de las plataformas educativas, tanto, tanto de los institutos de formación como de las universidades eh, y bueno, en ese sentido lo que hicimos es enviar una nota a lo que son los ministerios de, de las provincias, al Ministerio de Educación de la Nación, a lo que es el INFOD y que son todas instituciones que tienen, eh, tienen injerencia, digamos, o son, tendrían que ser las responsables de, de atender a, a estas mejoras. Eh, en, en, a la par... De esas medidas, lo que hicimos desde la red es eh, un video de concientización donde mostramos, la idea que tuvimos es mostrar las dificultades y las posibles soluciones que creemos nosotros que harían esas plataformas más accesibles. Ese video lo que hicimos es viralizarlo por, por todas las redes con la, con la idea de, de visibilizar la, la ...las eh, dificultades que tenemos y también poner en, en conocimiento estas acciones que estamos llevando adelante, ¿no? Para, para ver si podemos obtener respuestas desde, desde que tienen que, que atender a las revisiones y a las mejoras en las plataformas. Así que, bueno, en ese sentido estamos eh, trabajando para, para que nos den unas respuestas y se puedan mejorar las plataformas porque... En muchos casos se ha hecho eh, una barrera y un motivo casi de, eh, en algunos casos, de, de deserción, porque la verdad no, no se puede seguir el ritmo de, de estudio. Así que bueno, esas son algunas de las acciones que estamos llevando desde RedMIS. Uh -huh. bueno, <coughs> gracias, Guise. Mm. Gracias, Guise. Bueno otras otra de las de las acciones y de la, que necesitamos impulsar fuertemente son las gestiones por, por contar con intérpretes en lengua de señas argentinas, o sea, cuando nosotros realizamos propuestas, por ejemplo, de, de formación a través de, de la virtualidad, como fue el año pasado, la participación en, en el ciclo de, de conversaciones, mates e ideas, eh, digamos representar esta esta temática como que compromete doblemente al que sea acces, el formato sea accesible y el no contar con intérprete de señas ya deja por fuera digamos a destinatarios de cualquier eh, propuesta formativa incluso institucionalmente al no contar con intérprete de señas deja fuera de la formación inicial a quien quiera eh, a quien quiera inscribirse, a cualquier estudiante que quisiera ingresar. Entonces, eh, educación inclusiva eh, refiere a instituciones que estén preparadas para recibir a quien llegue, no para instituciones que vayan poniendo parches a medida de las necesidades mientras están presentes. ¿sí? Entonces, esta anticipación para nosotros es un desafío eh, importante en términos de Intentar incidir en la, en la política pública para contar con, con intérpretes. ¿sí? Después, hay, hay otras acciones puntuales que, al ser transversal el programa, también hace que, que nuestras compañeras y compañeros que están en, en otras en otras áreas, en otros programas, en otras propuestas, como acá nombrábamos la presentación de la, en la muestra, y está Fer ahora acá, ¿no? Bueno, como, como este gesto de llamar y de invitar a participar, ¿no? Eh, como programa de accesibilidad, ¿no es cierto, Fer? ¿Estás sí, sí, sí, sí, estoy acá, Mari. Eh, sí, eh, tal cual, digamos, esto... Eh, en principio, digamos, estoy como, como... Bueno, desde todos los lugares, ¿no? Como profe, sí. y también desde el programa de, de, de acompañamiento, que obviamente... Eh, son acciones que se, se, se entrecruzan y que tiene que ver justamente con, con el acompañamiento a, a las trayectorias y el año pasado como mencionaban esto ¿no? de, de invitarlos a, la, a participar en lo tiene que ver con tuvo que ver con la muestra de carreras eh, ¿no? y justamente la difusión de este de, de este programa digamos de, de accesibilidad que de, bueno, nada, es esencial digamos para los estudiantes futuros eh, ingresantes uh -huh. así que bueno, sí, ahí estamos este, eh, interactuando, digamos, y, en acciones en común, digamos. Va. Bueno, también, por ejemplo, otras cuestiones que no son mínimas, aunque a veces eh, en, en la acción en sí pueden parecer mínimas en, en el tiempo que, que implican, como es la ficha de inscripción para un estudiante que ingresa a la institución. Y este debate de si en esa ficha de inscripción uno ya pregunta o no acerca de la discapacidad o acerca de los apoyos que esa persona pudiera requerir, es un trabajo que lo fuimos lo como, como conversando y poniendo en debate durante dos años en distintos momentos junto con la secretaría, ahí Selva hoy no está, pero ella lo, lo traía y, lo, y como, como pregunta y fue una inquietud de, de parte de muchos, eso también lleva toda, digamos, una, una indagación, un ver que pasa en las otras instituciones, y un, ir evaluando el impacto en los ingresantes y también el, lo que aporta o no a la formación, el hecho de preguntar en ese momento acerca de la discapacidad. Es una acción muy, muy puntual, pero con una fuerte implicancia eh, institucional. Luego también hay, o sea, por ejemplo, para esa acción concreta hubo compañeros que trabajaron sobre ese tema, ¿sí? eh, Luego, otra línea, otra línea de acción, otra línea de acción es el acompañamiento en la organización de configuraciones de apoyo, ¿sí? Y las orientaciones sobre ajustes razonables. Hay... Creo que Verónica no está en este momento, ¿no? O alguien que, por ahí, pero Patiño, por ahí es, es interesante en este punto. Ah, está Mariana también, Mariana Delgado. En este punto, eh, en este momento donde estamos participando, eh, es eh, junto con el profesorado de educación inicial, en el sentido de eh, eso, de, de acompañar, ¿no? Eh, ah, Estefa, también estás acá. Eh, ahí, digamos, esa, esa línea de trabajo desde el programa tiene que ver con acompañar las preguntas, las inquietudes y las dinámicas que se empiezan a problematizar eh, ante la situación de discapacidad ¿no? de, de, de un estudiante, o puede ser de más de un estudiante, que, que están dentro del profesorado y que eso problematiza las propuestas formativas, curriculares, ¿no? Eh, entonces, ahí no sé si alguna de las chicas quiere como compartir algo, me, me gustaría ir como desde la experiencia, aunque sea algún aportecito, no sé si querés, Estefa, si estuviste en alguna reunión como profe, ¿no? Desde el programa, Mariana también, no es del programa, pero sí que están siendo parte de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo. Sí, justo, no sé, está este yo ponía ahí en el chat, no, no llegué a, ah, buenas tardes, Hola. Ah, a tipearlo, no llegué a poner el enter, pero como muy valioso el trabajo y la, la tarea conjunta con este equipo, nosotros estamos... ...acompañando eh, la trayectoria de una estudiante en situación de discapacidad en primer año en el espacio de práctica docente... ...y el habernos encontrado con, con diversos actores institucionales y de otras instituciones que vienen acompañando esa trayectoria... ...ha sido de, de mucho valor para traducirlo en estrategias muy concretas de trabajo con esa estudiante. Y en ese sentido, como que todo el tiempo estamos en un ir y venir ahí compartiendo con el programa y con, con el equipo... Eh, algunas acciones concretas que, que pensamos que, bueno, que justamente pueden profundizar este lazo de esa estudiante con ese espacio curricular, uh -huh. eh, que lo celebro plenamente. Y como decía Marisa, hemos, como somos tres profesoras en el campo de la práctica en primer año, tomamos la decisión de ir rotando la participación y nos vamos compartiendo lo que así va sucediendo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mariana. Por eso, o sea, que todos estamos siendo parte, o sea, aportamos cada uno desde sus saberes, sus construcciones, ¿no? Las acciones que va realizando, pero como todos somos parte, o sea, no. Eh, también, digamos, otra línea de acción concreta es sobre los EDIS, y acá, Mariela, si querés compartir un poquito… Hola, buenas tardes a todos. Eh, qué bueno que nos encontramos. Veo estudiantes que están cursando con la profe Rocío y conmigo, el EDI de Lectura Fácil. Bueno, contarles que desde el programa pensamos como importante, como una intervención puntual eh, y importante en la formación inicial, eh, tener en cuenta estos criterios que nos brinda la Lectura Fácil, que es un método de redacción de textos y contenidos que está destinado a personas con dificultades en la comprensión lectora. Eh, si bien estas directrices, las pautas o, o los lineamientos eh, son cuestiones internacionales y que apuntan a, a las editoriales, nosotras con Rocío Lirio, la profe que dicta junto conmigo, eh, este Edi, le dimos una vuelta para tratar de que sea como una herramienta, una estrategia para cualquier docente en formación, cualquier futuro docente. Entonces lo abrimos a los tres profesorados. Eh, en este momento, el EDI, lo que, lo que en el tiempo en que estamos, digamos, están produciendo algunas, algunos artículos, textos o textos literarios también, en lectura fácil, en diferentes formatos, y que los vamos a compartir luego eh, con la biblioteca para que queden como insumo. Y otra línea dentro de la lectura fácil va a ser también acompañar a los profes, en este caso eh, los profes de nivel inicial, eh, y darle alguna charla, algún espacio para compartir cómo se hacen eh, esos textos en lectura fácil accesibles para, para alguna población específica o para algún estudiante en particular. Gracias. Gracias buenísimo Mari, ahí hay. Eh, Mari, puedo hacer una, eh, quería hacerle una consulta a Mariela, una consulta y sí. una propuesta en Dale, eh, porque me parece que es algo sumamente interesante para todos los profes del uh -huh. instituto, Mariela. Así que sería algo sumamente enriquecedor, me parece poder compartirlo, eh, o Dale, sea, ¿no? para el de primaria eh, sería Dale. excelente Dale. también, ¿no? Dale. Armamos, ahí justo Laura Sea, que es una estudiante de otro profesorado, no es de especial, ahora Laura no me acuerdo de qué profesorado Laura son. es de primaria. No, bueno, Laura está haciendo eh, el EDI y la verdad que sus producciones, eh, si bien cuestan al principio porque no tienen experiencia, pero van produciendo cosas súper interesantes. Y bueno, Marce, tomamos la propuesta y seguramente en vez de abrirlo solo a iniciarlo, abrimos a todo el instituto. La profe Rocío va a estar de acuerdo conmigo, mi compañera. Así que dale, lo tomamos, Marce. Gracias. Qué bueno, genial. Gracias. No, a vos. Bueno, ahí pa gracias. Ahí, Pasamos a la, a la otra diapo, Mari, si podés seguimos contando ahí sintéticamente las acciones y ahí abrimos para todas las propuestas, preguntas y, y una evaluación grupal. Otra de las líneas de acciones es, que estaba vinculada fue, fue una inquietud que hubo en ese, en ese momento, en el 2019, era, bueno, ¿cómo nos enteramos o cómo saben los estudiantes cuando en, en relación a, los, a, a algunos programas que hay, programas nacionales o provinciales, a veces de, de, de apoyo, de acompañamiento a situaciones de discapacidad que a veces no nos enteramos. Entonces, ahí eh, hay un grupo de, de, de compas, y por ahí Rocío, Lirio, si es, estás roto todavía, sí. Si nos querés contar brevemente. Sí, está ahí. Si te... Ahí va. Ahí va. Eh, en estos años que estuvimos trabajando, presentamos en distintos lugares, no solamente ahí dice Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, eh, pero también presentamos en provincia y también hay programas, como decía Mari, en educación, el programa presente de las siete eh, propuestas que presentamos puntualmente para estudiantes que requerían equipamiento, cinco lograron obtener sus, sus equipos, digamos, conseguimos computadoras, eh, televisor, eh, televisor che, eh, teléfono, eh, ¿qué más tenemos? El, un prócer que es una, un lector... Eh, eh, audible, digamos, que es un, para, para seguir es muy bueno, eh, una máquina Perkins, y en sí estamos muy agradecidos porque siempre desde la institución fueron totalmente accesibles para generar las cartas de pedido, para, eh, fue todo muy poco burocrático desde nuestra institución. Si bien los tiempos por fuera son largos, eh, estamos muy contentos de eso, que desde lo, nuestra institución siempre estamos dispuestos a, a generar estos pedidos. Eh, pero bueno, básicamente lo que se requiere es eh, certificado de discapacidad para, para adquirir estos equipamientos al menos. Uh -huh. Eso sería... Buenísimo, Ro, gracias. Luego, eh, luego habíamos registrado como recordatorio distintas acciones ligadas a, a la formación que es para nosotros como institución y ahí son como pequeños destellitos, luego vamos a avanzar, ya hay compañeras que vienen planteando que es una necesidad fuerte la formación, o sea, la formación nuestra como equipo docente institucional, ¿no? Algunas pequeñas acciones vienen siendo el año pasado que nos pidieron los compas de, de inicial y tuvimos una reunión general con el profesorado donde abrimos este tema. Y, eh, y luego también alguna participación en plenarios, en el 2019 fue uno sobre educación inclusiva, eh, luego también en otro plenario compartir las acciones que se estaban desarrollando, acciones puntuales, pero bueno, es un, es un aspecto a, a profundizar. En relación a formación permanente, que es otro grupo de trabajo, ahí veo que está eh, Nati, si querés comentar. Moni creo que no está. Nati, ¿quieres comentarnos? Sí, María. Eh, bueno, buenas tardes. Eh, desde Formación Permanente, eh, en la primera pregunta, eh, la que un poco la que venimos ahí compartiendo, es bueno la discapacidad en su carácter transversal. Y desde ahí salieron como dos propuestas concretas, una que fue en 2019 con compañeras de, del instituto dirigida a todos los niveles y modalidades que era educación inclusiva sujetos en situación de discapacidad y actualmente en el 2021 eh, a través de la participación en la red regional de educación superior discapacidad y derechos humanos eh, nos eh, autoorganizamos <risa> eh, profes de que estamos en, en los diferentes institutos, que en este caso estamos profes de Bariloche, de Bolsón y eh, profes de Neuquén. Eh, tuvimos algunos encuentros y reuniones donde acordamos eh, cómo podíamos presentar una propuesta en el marco, in, en el marco jurisdiccional que estaba planteando la la provincia para los espacios de formación permanente y, bueno, nos hemos constituido como, como equipo jurisdiccional y estamos en ese proceso de trabajo, digamos. Construyendo el plan de trabajo y diferentes instrumentos de indagación donde el foco va a ser discapacidad y nivel superior. buenísimo Gracias, Nata. Muchísimas gracias. También en, en el marco de la formación y de, de la extensión, básicamente, el año pasado, estuvimos eh, participando bastante activamente en las conversaciones mates e Ideas, y acá, no sé si está Gris conectada todavía, o, o Marce, si quieren contar un poquito ahí. ¿No veo sí. si está ahí. Sí, sí, Va, sí. Ahí está, ahí está. Sí, Marce. Ay, ah, bueno, Gris. Dale, dale, empezá vos y después yo completo. Bueno, eh, el año pasado tuvimos así como un trabajo bastante intenso, como dice Mari, eh, realmente fueron eh, ocurriendo, eh, fueron surgiendo propuestas sumamente interesantes, y, y bueno, a partir de, de reunirnos así periódicamente, empezamos, se nos empezaron a, a, a ocurrir eh, contactar a un montón de de gente para, para difundir este un poco el tema de accesibilidad, entre ellos, eh, bueno, no me acuerdo cuál fue la primera, creo que eh, la primera fue eh, nuestra participación en, en la red regional de educación, de... Sí. Eh, de educación superior ¿no? Eh, uh -huh. e inclusión, si no me equivoco. Ay, ayúdenme con eso. Eh, formamos como grupos de trabajo, estuvo sumamente interesante. Eh, a partir de ahí creo que después surgió la charla con el ministro de Educación, que ahí Gris eh, les puede contar más. Estuvo una activa participación. ¿Quieres seguir, Gris? Sí, dale, simplemente... Sí, decir que, que bueno, que todas estas acciones lo constituimos, digamos, como, como red, pero también como equipo institucional en el marco de pensar que lo que nos permite la red es aportar a la construcción de políticas, en ese sentido es que va trabajando la red. Eh, que somos parte de la red regional, que pertenece a una red nacional, que pertenece a una red latinoamericana y que nos permite tener contactos diversos. Entonces, me parece que eso es lo interesante. Y la otra cuestión es lo que estamos trabajando al interior, bueno, esto que es formación para nuestros estudiantes, porque de esas conversaciones participamos estudiantes y docentes, eh, como espacios, digamos, de intercambio, eh, tanto con el ministro como después lo que sucedió con la gente de la UNER en el Conversación de Mate e Ideas, o lo que se su sucedió en una conversación también más amplia que se dio con Emiliano Naranjo, ¿no? El tema que nos preocupa es instalar, eh, valga la redundancia, la redundancia, el tema de eh, la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior, y eso es lo que nos va, digamos, como movilizando y nos va haciendo eh, tomar una acción, decidir por una acción y por otra. No mm -hmm. sé, Marcia, ¿algo más para agregar? No, no, no, Gri. Perfecto. Bueno, gracias, gracias, Pompás. Ahí eh, resaltar también eh, que la organización, por ejemplo, en, en esta movida, eh, de, digamos, de diálogo con el ministro de, de, de Educación, eh, que fue, o sea, eh, cómo nos involucró como equipo docente, estudiantes y a nivel institucional de diferentes lugares, pero que siempre, o sea, acompañando ¿no? y sosteniendo la centralidad de la escena de los estudiantes, de, de la rednis de la red y quienes o sea se hizo una organización que fue que fue conjunta y bueno eso llevó o sea esa esa conversación con el ministro que luego se resumió en una hora treinta no llevó todo un trabajo previo de los estudiantes no llevando la, la pregunta las conversaciones y hasta de la definición de la organización de ese encuentro en las distintas instituciones en las que participan eh, ¿No es cierto, Guille? Que, que estás ahí, capaz que nos podés también traer como un poquito de eso, desde la cómo, lo que implicó la organización de cada uno de estos encuentros, desde el lugar de estudiantes, ¿no? Eh, sí, totalmente. El, justamente el encuentro que, que tuvo lugar con el, con el ministro, eh, la verdad, desde el lado de los estudiantes, eh, requirió un, un trabajo extenso, ¿no? De, de ir buscando en cada uno cuáles son la, las dificultades eh, que tienen dentro de las instituciones, que tienen a lo largo de sus trayectorias, cada uno de ellos fue aportando eh, esas dificultades y la idea era eh, tratar de llevar todas las voces ¿no? y toda la, todas las dificultades, porque si bien eh, la red NIS es lo que intentamos nosotros es... Es juntar o aglomerar, digamos, a, a estudiantes de, de distintas instituciones de toda, la Patagonia, de toda la Patagonia y con distintas discapacidades. Entonces, cada una de ellas eh, tienen diferentes dificultades a la hora de llevar adelante eh, los estudios en cada una de las instituciones y, bueno, eh, organizar eh, desde el lado de ellos para para poder llevar todas las voces y todas las dificultades. Eh, creo que fue un, un trabajo de coordinación entre cada uno, eh, muy largo, ¿no? Y bueno, cada, cada uno también, eh, los chicos tuvieron la, la oportunidad de, de participar, de ser ellos mismos, ¿no? Los lo que, lo que lleven el, la voz y, y se hagan escuchar, porque eso, eso creo que fue lo, lo mejor de todo, ¿no? De, de que todos podamos eh, expresarnos y contar en primera persona cuáles son nuestras dificultades. Así que bueno, un gran trabajo, la verdad. Sí, sí, sí. Vamos. Bueno, eh, gracias, gracias Gris, Marce y, y Guille por, ahí por, por este aporte. Que fue, fue muchísimo el trabajo que se hizo en, en estos temas y en estas intervenciones el año pasado. Por eso digo que luego se resume en una hora de presentación, pero toda la, la movilización previa para la organización eh, es realmente de mucho aprendizaje y de mucha intervención institucional. Y desde, ese, desde estos lugares también es que desde ahí le podemos ir como encontrando la forma o el motivo, la excusa, de alguna manera, para la articulación entre entre el instituto y las universidades, en la Universidad de Río Negro y la Universidad del Comahue, con quien vamos pudiendo ahí complementarnos y desarrollar estrategias en conjunto. Esto también lo, lo motivamos y lo incentivamos desde la FED, ¿no? pero como programas institucionales eh, también. Y por último, una sola mención que, que queríamos hacer porque surgió como, como tema en el 2019 el preocupacional. El preocupacional en ese momento fue una gran preocupación porque había estudiantes eh, concretamente que egresaban incluso este, ese año eh, con discapacidad visual, luego el año pasado egresó también un estudiante con discapacidad auditiva y bueno, situaciones concretas que eh, teníamos mucho preparo a qué iba a pasar cuando llegaran a la instancia del preocupacional, conociendo por antecedentes de la provincia que era algo que no estaba contemplado y que en otros momentos, eh, sí, ahora vamos a las preguntas, ya, ya después de esto, eh, Mari, eh, que no estaba contemplado y que por lo tanto eh, podía generarse un obstáculo. Lo que fuimos trabajando eh, fue que... Cuando egresaran y llegaran a preocupacional, no iban a estar soles. Ahí hubo como un trabajo también de, de, de diálogo con el Consejo Provincial de Educación, hubo elevación de notas sobre este tema y hubo acompañamiento, digamos, a cada, a cada uno de los egresados. en esto también de ir preguntando, ¿no? Cómo iba, si había algún obstáculo, ¿no? Y como acompañando ahí para poder intervenir en caso de ser necesario. A hoy no está siendo un obstáculo eh, y se están realizando los, los preocupacionales se están aprobando eh, se hacen algunos estudios complementarios como en el caso de las discapacidades auditivas eh, o presentación de certificado porque lo que requiere el ministerio es certificar que hay una discapacidad en este caso preexistente que tiene que ver con las cuestiones de seguro y demás pero eh, en este momento por lo menos las situaciones que conocemos eh, eso se, se está como como facilitando una vez más este es un tema que no es que es como programa solamente incidimos no acá se trabajó institucionalmente se trabaja desde el sindicato es un tema que como programa sí lo hemos llevado a distintas reuniones del sindicato a distintas reuniones de la fed eh, de la fed de la fednis también bueno lo hemos ido como planteando en múltiples situaciones. Eso también es importante porque a veces no es una acción contundente que confluye en un único momento, sino que son múltiples oportunidades donde el tema se presenta y eso mueve a, a que esté como, como en carpeta, o sea, como que se vea, que se visualice, ¿no? Eh, bueno, y, y hemos, hemos actuado de diferentes lugares en función de eso. Bueno, ahora sí. <ríe> a la siguiente... Bueno, que toda esta organización como programa requiere de comunicación, requiere trabajo en los recursos digitales y en la documentación, que ahí hay otros compas que también trabajan y mucho para esto. Leo permanentemente está elaborando. Nati ahora en este momento está tipeando todo lo que pasa a pesar de estar grabando. Eh, hay también todo un grupo de trabajo en función de estas acciones. Y agradecemos el poder tener eh, hoy el programa estar presentado en el sitio web de, del instituto, o sea que hay un botón de acceso, en la pestaña institucional se accede a la información sobre el programa y también a este mail a través del cual cualquiera se puede contactar, comunicar.